Y luego, por la tarde, bogas en los malecones. ¿Cómo anda Loki? ¿Qué, ¿Buen día? día. espectacular. ¿Cómo estás? Bien. Voy a sacar un poco tiempo, bueno, día preparando, espectacular. Preparando la bueno, vamos a comentarlo a la gente. Servicios, el celular, digo. El teléfono para comunicarse fue la primera salida. Pejerreyes al río, temporada 2021. Esperemos que no.. Estas restricciones que van a haber nos, nos permiten ir a pescar, que es lo que nos gusta. Anotalo 221 97 897 Me llamas y podemos coordinar. Siempre y cuando el tiempo esté como hoy, si no, te quedo en la costa. Como decimos vos, inmaculado. Inmaculado. Bueno.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 Viene ahí, viene ahí ¿eh? Pero recién llegamos Bueno, el primero El primero Viene ahí, vamos Y el agua todavía está con mucho sedimento Sí, muy oscura el agua, pero bueno Y poco viento Acá venimos con Pablo Otro pejerrey, bien lejos Estamos en la Hilton Muy lindo pejerrey, eh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 Impresionante. ¿eh? Vamos, Loki. Va, Ponete va, ahí para la foto, Loki, con él. Vamos, para... Sí, esto es que es ¿Quieres pasar para atrás? Ah, no, ¿qué pasa? no, a no, pasar. No, no, no. Bueno, hermoso. mira sí, qué vale. pejerrey, ¿eh? Acá en la Hilton. ¿eh? Impresionante. Muy buen pejerrey. Bueno, acá venimos con Loki. Otro pescado hermoso. Bien, Loki, eh. Inicio de temporada. Viene ahí Loki, que estamos hablando mira, de 10 centímetros, mira. entre 5 y 10 centímetros, hermoso Loki. Bueno, arranque de temporada, muy bien venimos, ¿eh? Vamos todavía. ¿Eh? yo voy a mostrarla ahora, son las 11, ¿eh? son las 11, fíjense donde estamos pescando, en la rada, cerca de la rada, salimos de, de la boya Hilton, como ven los barcos, detrás... Allá se ve lo que es la ciudad de La Plata Con las grúas del puerto Bueno, Loki, ¿seguimos? Seguimos, Marco Bien no, ahí, no, dale La verdad que venimos mal man. Muy bien, como arranque, muy bien Bueno, acá venimos con Pablito Con otro, otro peje rey más En la Hilton eh. Peje rey de 28 Un matungo lagunero, como dicen Bien ahí, Pablo